Disponible, va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan revivir eh, los tópicos que nos va a presentar el profesor C Codina. Eh, vamos a tener al final una sección de preguntas y respuestas en la que ustedes pueden hacernos llegar a través de eh, específicamente eh, aquí dentro del Zoom en la zona de preguntas y respuestas o si no en el chat. Pero agradeceríamos que fueran preguntas y respuestas para tener un orden eh, mayor. Sin nada más que agregar, les presento al, al profesor Luis Cobina, eh, el que nos hablará en el día de hoy sobre las revistas de primera hora. Muchas gracias. Profesor. Pues muchas gracias por la oportunidad de participar en, estos, en, estas, en este tipo de talleres o seminarios que, que estáis organizando. Eh, también me ha ido muy bien el vídeo que habéis pasado, lo agradezco. Me ayuda a conocer un poco el contexto. Eh, os felicito por esta actividad editorial. O sea que, que me, me ha gustado mucho el vídeo y, y me ha ido muy bien. Bueno, voy a, voy a compartir pantalla eh, para, hacer, para presentarles mi, mi presentación y también les diré, les eh, sugiero a los interesados una forma de descargar la presentación. Voy a, voy a entrar en mi sitio web. Eh, es eh, luiscodina.com lo puedo poner luego en el chat si hace falta eh, eh, entonces si ustedes buscan luiscodina.com en, en Google pues en general suele salir de los primeros resultados entonces aquí tienen la primera entrada ya la he programado para que saliese ahora si, hace, si van ustedes a la primera entrada eh, pueden hacer clic aquí en, la, en esta imagen o, o aquí cualquiera de estos dos eh, por cierto, veo que el segundo enlace no está bien hecho. Bueno, ya lo arreglaré. Lo pueden descargar del primer enlace o directamente de aquí, para quien quiera seguir la presentación que yo voy a utilizar ahora. Hay algunos enlaces y, y acceso a, a, a fuentes de información, referencias, pues le puede, le puede ir bien. Bueno, voy a buscar yo mi presentación. La tengo aquí. La voy a usar la pantalla completa. Bueno, confío que se esté viendo bien y yo voy a ajustar así, esta barra de aquí. Bueno, pues nada, esta es, la, esta es la presentación y a partir de ahora voy a, voy a proceder a, a comentar lo que sea. Bueno, estos es títulos, esta página de créditos no tiene ninguna importancia, la pongo siempre que subo materiales eh, a internet, eh, pero, creo que es una práctica buena que que tenemos que hacer cuando subimos, subimos materiales a internet, pues acordarnos de poner una, una página de créditos y esto también es para Google Scholar. Bueno, eh, en fin, de, déjenme recuperar el título. El eh, título de esta presentación es ¿Qué hace que una revista depredadora sea depredadora? ¿Y dónde podemos informarnos sobre revistas depredadoras o no? Y luego en el subtítulo habla, hablaré de ontología estimología y criterios de demarcación. Esto puede sonar un poco abstracto o muy abstracto, pero espero, confío en, en aclararlo a lo largo de mi presentación. Bueno, vamos a, vamos a hacer una primera definición de revista depredadora. Seguramente los asistentes tienen ya un buen conocimiento de ellas, más, más intuitivo, más, más técnico, pero es difícil que a estas alturas no Personas de nuestro ámbito no, no conozcan, no hayan oído hablar de revistas depredadoras. La primera aproximación que yo hago es que una revista depredadora tiene voluntad de engañar. De aquí viene esta, esta primera línea de definición en la que yo intento presentar una revista depredadora como una falsa revista científica, a la que imita, como ya hemos dicho, con voluntad de engañar. ¿Cuál es la característica principal entonces de este engaño? Pues la característica principal es que eh, finge o simula que, eh, como tal, como, buena, como si fuese una buena revista científica, simula que los contenidos que publican los artículos han sido evaluados sin que tal evaluación haya tenido lugar. O directamente no ha tenido lugar, a veces no, no disimulan en absoluto, no, no, no, no, no simulan nada, o ha sido falsa, afirman haberla hecho, pero es falsa, no han hecho ninguna evaluación, no han seguido los protocolos. Podemos decir que además las revistas depredadoras eh, completan su, su defraudación, su engaño, con un, todo un conjunto de engaños. Podemos mencionar unos cuantos, el, el más, uno de los más graves es que desde hace años uh, hay editoriales depredadoras que lo que han hecho es coger Nombres de revistas, sobre todo lo han hecho mucho en el sector de la medicina. No digo que no lo hagan en otros sectores, seguro que también, pero los casos que yo he conocido más directamente se han referido siempre al sector de la salud, más, más exactamente, no tanto medicina, sino salud, que es más amplio. Entonces, lo que hacen es, pues, eh, buscan eh, nombres de revistas legítimas, revistas científicas. Las revistas de salud, del ámbito de la salud, pues tienen nombres muy largos, muy largos. Eh, son nombres com complejos y largos, entonces lo que hacen es que cambian apenas una letra, ni siquiera una palabra, apenas cambian una letra de la, de la revista para uh, engañar y conseguir eh, autores ingenuos. ¿eh? Hemos de decir que en, la de en, la de en el proceso de, de fraude que representan las revistas depredadoras, a veces hay autores que aún siendo conscientes de que son depredadoras, pues eh, mantienen mantienen su colaboración con la revista, por manera interesada, siendo conscientes o imaginándose que son depredadoras. Y también hay que, hay que tener presente, yo he conocido directamente algún caso, de autores inocentes, inocentes eh, ingenuos, si quieren, las dos cosas, inocentes e ingenuos, que mandaron artículos a revistas depredadoras porque no se dieron cuenta que el título eh, eh, tenía un pequeño cambio y creían, creían estar enviando un artículo que a lo mejor quizás incluso era de calidad, creían estar enviando un artículo a una revista legítima. O sea que, en realidad, una revista de depredadora es, es, un, es un pool, es, una, es, es un saco, es un conjunto de engaños. Lo que ocurre es que hay que poner el énfasis en el engaño principal, porque los demás engaños pueden estar o no estar. Y, y por tanto, nos hemos de centrar siempre en el aspecto fundamental. El aspecto fundamental es que publica contenidos pretendiendo que han superado un proceso de evaluación sin que tal evaluación haya tenido lugar. Bueno, esto es un poco, eh, en este caso estamos un poco con, este, con esta característica que yo decía, son un caso, me he inventado, bueno, no me la he inventado yo, simplemente la he construido juntando palabras que ya existían, Se me, como ahora está de moda hablar del poliamor, pues me he acordado de esto y, y vamos a hablar de poliengaño, ¿no? Eh, Ahí está bien revisarlo para que nos ayude a identificar revistas depredadoras y para hacer una, una lista que no es exhaustiva, aquí no están todos los engaños que hacen, seguro que hay otros que a mí ni se me han ocurrido. Bueno, el primero hay que insistir son revistas que afirman que están llevando a cabo evaluaciones o hacen creer sin que tengan lugar. ¿eh? Eh, por tanto, la segunda línea es eh, lo mismo, en realidad, ¿eh? publican contenidos que hubieran sido evaluados cuando no es así. Pero con continúa el, el engaño, mm, a veces para, para convencer a autores inocentes, estoy hablando siempre en este caso de autores eh, ingenuos, de autores inocentes que no, no se dan que, que no se dan cuenta de dónde están enviando sus artículos, pues eh, en las los sitios web que en el pasado eran estaban muy mal hechos, en el pasado las revistas depredadoras tenían de, de fraude, de, depredadoras perdón tenían sitios web cuya simple visión superficial pues te dabas cuenta de que no, no eran revistas auténticas, pero cada vez han ido mejorando, cada vez son más creíbles los sitios, por desgracia. Siempre hay algún punto de falta de calidad, siempre hay algún puntito que que es fácil, iba a decir fácil de ver, no es fácil de ver, pero que se puede intuir que, que le está fallando algo, pero cada vez son más, están, están más conseguidos y entonces como parte de este engaño podemos ir a la sección del cuadro editorial de la revista y podemos ver que tienen comités científicos que pueden ser varias posibilidades, los nombres pueden ser ficticios, inventados, o incluso, no, yo no he conocido este caso directamente, pero expertos con los que estoy en contacto me han informado de incluso de eh, casos en los que se mencionan académicos reales, pero sin su conocimiento. Es decir, que, que se ponen nombres de, de académicos que son reales, que son existentes, investigadores de prestigio, pero claro, no les han dicho nada. ¿eh? Que es lo que dice el otro cuadro. Otro, otra cosa que hacen es que eh, suelen tener una página en la que hay montones de sellos de calidad, eh, pueden haber pues, una, una, una barra entera lateral de llena de sellos o media pantalla llena de sellos de calidad, que son de, también de diversos tipos. Si son reales esos sellos de calidad, de cualquier tipo de escopus o bases de datos o repertorios de revistas analizadas, cuando son reales, lo que es falso es que formen parte de esos, de esos repertorios y a veces lo que hacen es que se los inventan, son, son inexistentes, Nombre, no, buscan nombres, nombres atractivos, nombres muy sonoros, pero son, son inexistentes. Y otras veces usan índices de impacto o que o son inventados o no tienen ninguna, ninguna importancia. Esto sería otra manera de acabar de representar las revistas depredadoras para tener esta visión que yo quiero dar ahora. Vale, otra cosa que nos podíamos preguntar es, ya he avanzado algo, ¿a quién benefician y a quién perjudican? Bueno, pues en lugar, eh, por desgracia, pues eh, benefician en primer lugar a las, a las propias editoriales. Son, son montajes de negocio, son, son empresas, eh, mal llamadas empresas, deberían tener otro nombre pero bueno, gangsters o no sé cómo llamarles, son eh, organizaciones que perciben ingresos por publicar, utilizan los eh, los APC, los Article Processing charge, que luego hablaremos un poco, utilizan los APC, o sea, los, los, los costes de procesamiento del artículo que piden a los autores eh, diciendo que son revistas open access, pero, claro, es un servicio gratuito, es como pagarle a alguien por que te venda un kilo de algo y no te vende nada, te vende aire. ¿Eh? O sea que, por desgracia, se benefician a sí mismas. Pero también benefician a una fracción de los autores, podemos por eso hablo de autores malintencionados, a una fracción de autores que tal vez mmm, no sabían que era una revista depredadora, pero en un momento determinado ven que es muy fácil publicar y mantienen mantienen el engaño o incluso autores que no lo sé, esto es una suposición que yo hago, por suerte no conozco a ninguno y cosa que me alegro, o autores que a lo mejor, pues conociendo la plataforma, pues dicen, mira, pues una manera de, de hacer ver que yo publico artículos científicos, pues es trabajar con estas editoriales, me van a cobrar APCs, pero como hay otras editoriales y otras revistas científicas que también me los cobrarían, pues, pues salgo ganando. Y luego está la lista de a quienes perjudican, que claro que es eh, mucho más grande. no eh, Causan un perjuicio al mundo académico en general, y luego veremos más sobre este perjuicio, que es casi lo que a mí más me preocupa, o sin casi, en realidad me, me, me, me, me preocupa mucho el daño que hacen a la ciencia, a las revistas depredadoras porque publican contenidos que no han sido evaluados, pero sobre todo me preocupa más por los daños colaterales que después veremos son daños colaterales, pero son daños colaterales muy serios. Bueno, siguiendo con esta numeración, pues perjudican al mundo académico y por lo tanto a la sociedad en general, porque las sociedades, eh, nuestra sociedad necesita academias fiables, si no, pues perdemos un punto muy importante de apoyo para el progreso de la sociedad. ¿A quién perjudican? Pues perjudican agencias de evaluación, que es como llamamos en mi país, en España, este tipo de organismos, o cualquier organismo, o cualquier comisión, o cualquier persona que tenga que tomar decisiones sobre carreras académicas. ¿Eh? Por ejemplo, los departamentos de universidad o universidades que tienen que elegir pues, a quién conceden un contrato o a quién mejoran un contrato. Pues, claro, a lo mejor pues, eh, compiten varias personas por ese contrato y hay quien ha publicado mucho, pero en revistas depredadoras y puede... Puede ser que, que a lo mejor gane ese contrato de una manera, como es fácil de imaginar, inmerecida. Espero que también esto sea minoritario y espero que esto sea, esto que estoy diciendo, tengo la suerte de no conocer ningún caso directo y espero que sea simplemente una inferencia y que no, que no sea un caso demasiado extendido. Es de temer que alguna vez habrá sucedido, pero en fin, por suerte no conozco casos, simplemente lo digo como una amenaza, ¿eh? si entiendan estos es como amenazas reales, muy reales, que están haciendo en las revistas depredadoras y como tales amenazas, pues siempre pueden tener lugar, pero no sé hasta qué punto. Perjudican también, y mucho, y aquí sí conozco casos reales, casos directos, quiero decir, casos reales hay de todo, pero me refiero a que los conozco directamente, los autores, vamos a llamarle ingenuos, lo digo con, con, con, el mejor, con mejor voluntad, que no se han dado cuenta que mandaban un artículo a una revista depredadora. ¿vale? Claro, ¿Por qué los perjudican? Bueno, luego veremos que, claro, una, una, un autor que envía un, un artículo a una revista depredadora, si se da cuenta tarde y ya se lo han publicado, pues ese artículo no lo podrá utilizar para nada. No, es una parte de la ética académica no citar artículos publicados en revistas depredadoras y si el autor es honesto y ha sido engañado en su buena fe, pues tiene la obligación de no utilizar ese artículo en ningún proceso, ni en sus, ni en sus evaluaciones, ni, ni en su bibliografía. Tiene que intentar retirarlo, pero las revistas depredadoras son delincuentes y normalmente, pues no, no hacen, que yo sepa, no hacen caso cuando un autor pide que se retire su, su material. He puesto un pero. Es una obligación moral de los autores, me gusta recordarlo saber muy bien a dónde enviamos los trabajos. A todos nos pueden engañar, todos podemos ser víctimas de un engaño, pero debemos, como autores, de esta una llamada que hago, debemos extremar siempre las precauciones y eh, examinar muy bien la revista antes de mandar un manuscrito. Si no la conocemos, claro, si es una revista muy conocida en un ámbito, si es una revista, estamos hablando de revistas que, por ejemplo, nos llegue una Call for Papers, eh, suene muy bien el nombre, muy atractiva, pero no hemos trabajado nunca con ella, no, na, nadie nos ha hablado antes de ella, no sabemos, no conocemos la editorial, pues aquí me refiero que es nuestra obligación moral eh, no trabajar de esta manera, ¿eh? sino que conocer muy bien a dónde se supone que enviamos nuestros trabajos. ¿eh? Voy a insistir en este punto porque después verán por qué es muy importante. Eh, o sea, que, que no, no, no voy a evitar expresamente ser redundante. ¿eh? A veces la teoría de la información nos dice que cuando queremos asegurar el éxito de un mensaje, pues debemos ser redundantes. Bueno, pues así voy a volver a, a insistir en esta idea. Una revista depredadora lo es porque publica contenidos como si hubieran superado un examen de calidad sin que tal examen haya existido o sin que tal examen haya sido real, puede haber sido fingido. ¿Eh? Uh, la siguiente cuestión es que si los autores han sido víctimas del fraude y no desean pasar a ser también cómplices, deben evitar usar esos artículos en sus currículums, en sus acreditaciones. ¿Con qué podemos comparar el caso de las revistas depredadoras? Y luego verán por qué hago estas comparaciones, porque luego vendrá la parte a la que me voy a referir a los daños colaterales. ¿Hay algún caso similar? Pues yo creo que hay varios. Yo creo que todos los fraudes académicos tienen, como diría el filósofo, un mismo aire de familia. Ejemplo, títulos académicos falsos, falsas universidades, eh, que se han montado solo para expedir títulos, no para dar clases. Plagios, cuando un autor, por error o, o, o peor, intencionadamente comete un plagio cuando un estudiante supera un examen y aprueba una asignatura, pero porque ha copiado. ¿Vale? Bueno, ¿qué tienen en común todos estos fraudes? Pues siempre es lo mismo. Consisten en obtener algún tipo de beneficio. En cada caso es un beneficio distinto. Cuando tenemos un título académico, pues tenemos un beneficio. Cuando publicamos una tesis doctoral, otro, etcétera, etcétera. Son siempre en obtener beneficios asociados a alguna... alguna mérito académico sin tener los méritos reales para merecerlo. ¿Eh? Este es el aire de familia dentro del cual se mueven las revistas depredadoras. ¿Vale? Vamos a hacer ahora un poco un pequeño, una, una pequeña síntesis. ¿Cuál es el daño central? Bueno, el daño central, ya lo hemos señalado, aportan falsas credenciales de publicación académica a autores como si, vuelvo a insistir en esta idea, hubieran superado procesos de, procesos de evaluación sin que hayan existido. Pero y aquí viene la parte que en ocasiones a mí me preocupa más. Puedo decir que el lunes, miércoles y viernes me preocupan daño central y martes, jueves y sábados me preocupan los colaterales y los fines de semana me preocupan los dos. Pero a veces realmente me preocupan mucho más los colaterales. ¿Por qué son daños colaterales? Y ahora vamos a intentar examinarlo. Y este es quizás, o sin quizás, este es mi interés principal desde hace algún tiempo cuando hablo de revistas depredadoras. No digo que el daño central no sea importante, ya estoy diciendo que es un daño central y que hay que extremar las precauciones y denunciar siempre que podamos a las revistas depredadoras, pero realmente, por motivos, pues no lo sé, sentimentales, psicológicos, por un sesgo personal, llámenle X, muchas veces me preocupan más los daños colaterales y desde hace algún tiempo estoy más sensibilizado con los daños colaterales y les voy a intentar explicar cuáles son. En primer lugar, la ciencia abierta, que es un movimiento muy esperanzador para la ciencia, que tiene el soporte de los mejores organismos de todo el mundo, desde Naciones Unidas a, a lo que ustedes quieran, a las mejores sociedades científicas. Hay un acuerdo, un consenso enorme en que la ciencia abierta es el futuro de la ciencia y, y tiene enormes beneficios para la humanidad. Pues amenazan el futuro de la ciencia abierta. ¿Por qué? Porque, por desgracia, en lugar de ser al revés, cada vez veo más casos donde eh, los, los analistas, los observadores, incluso profesionales de la comunicación, profesionales del mundo académico, académicos, investigadores, confunden a las revistas depredadoras con el Open Access. Sin más. Hace poco, eh, prefiero no entrar en muchos detalles, hace poco asistí, Hace muy poco, de hecho, hace cuestión de quizás meses como máximo, asistí a una, un acto como este, a una videoconferencia de un actor al que yo admiro, una de las primeras personas que se destacó en su momento al denunciar a las revistas depredadoras, y sigue teniéndome admiración por esa labor pionera que hizo, y sigue teniendo mi admiración, pero me decepcionó profundamente y me entristeció ver que en su presentación. De manera recurrente, confundía revistas depredadoras con open access. Era un caso, que lo he visto en otras ocasiones, un caso de nostalgia del mundo de las revistas cerradas. Las revistas cerradas, las revistas tradicionales, las que exigen una suscripción, y si no pagas una suscripción a veces exageradamente cara, pues no puedes acceder a sus contenidos. Es una pena. Es una pena que personas lúcidas y personas inteligentes, como este autor al que yo eh, admiro todavía, a pesar de, de lo que yo considero que es una confusión que él tiene, pues, pues confundía revistas depredadoras con revistas o penajes. Hay que decir en su, en su defensa, aunque no lo he mencionado, pero es igual, en su defensa, que en realidad su discurso era contradictorio. En alguna de las diapositivas que nos presentaba a, lo, a la audiencia, decía, no, no, la revista depredadoras es diferente de las revistas... Open Access y cobran PCs, pero luego dos diapositivas después volvía a juntarlos, o es sea, decir, que es suficiente la, la, estaba bien que algunas veces lo separaba, pero luego otras veces volvía, volvía a confundirlo todo. Entonces esta, esta, esta mera contradicción era, era, era triste. No es el único caso que he conocido, ni mucho menos. He tenido interlocutores y compañeros, pues que hacen la misma, la misma confusión. Si les preguntas y y los obligas a reflexionar, acabarán reconociendo que no, pero en principio existe, es muy, muy, muy establecido en, en un sector de nuestro ámbito, del mundo académico, la idea que es una revista es open access y cobra APCs, pues, pues puede o es depredadora. ¿Vale? Más daños. Uh, cada vez que veo como listas de... de de listas de revistas depredadoras donde dan indicadores formas de, cada vez que veo listas de chequeo que dicen formas de identificar una revista depredadora, hay un punto que, que, me, que, me, pone, que me, me preocupa mucho, hay un punto que dice las revistas depredadoras prometen procesos de revisión rápidos, hombre pero esto es bueno esto no es malo, o sea, revistas que intenten en innovar en los procesos de revisión, evitar que un, un autor envíe un artículo, a los dos meses no sepa nada, pide información a la revista, tardan dos meses más en contestarle, al final de seis meses le dicen que el artículo está rechazado o se lo aceptan, pero como hay otros dos o tres meses de revisiones, después hay otras rondas de, de evaluaciones, pues a lo mejor se publica el artículo, con suerte, un año después de haberlo mandado. Pues claro, revistas que con toda legitimidad están innovando para que los procesos de revisión sean rápidos, se convierten de golpe en revistas sospechosas. Como mínimo se convierten en revistas sospechosas. Es triste. Hacen sospechosos nuevos modelos de negocio. Bueno, pues el Open Access, realmente nos guste o no, el Open Access eh, lleva debajo el brazo, aunque no es una novedad del Open Access, luego lo aclararemos, el Open Access lleva bajo el brazo los APCs, los Article Processing Charges, es decir, cargos por procesamiento de artículos, ya que las revistas Open Access no tienen suscripción, tienen que funcionar de alguna manera, tienen que financiarse de alguna manera. Y un método de financiación totalmente aceptado por los comités éticos de todo el mundo son los APCs. Paga el autor por, por publicar solo siempre que el artículo haya sido aceptado, nunca antes, no, no es, en realidad no es, está mal dicho pagar por publicar, los autores no pagan por publicar porque por pagar no te publican las revistas científicas, sino que tienes que soportar el coste del procesamiento del artículo porque estas revistas eh, no tienen suscripción. Y en este caso cuando paga el autor, déjenme avanzar una idea que luego presentaré, en realidad está pagando la persona que más se beneficia de publicar el artículo, el que el autor a cambio de publicar un artículo, tiene acceso a, a, a, a acreditaciones, a cargos superiores, etcétera, etcétera. Además, muchos autores, en general, los APCs los, no los pagan ellos, los cargan a sus proyectos de investigación o a sus universidades. Por tanto, es, es una cuestión antipática, a nadie le gusta pagar para nada, pero tiene, una, tiene como mínimo una base, una base racional, ¿eh? Bueno, pues estas editoriales nuevas, cuando digo nuevas, pues a lo mejor de hace 10 años que, o 15 años que han aparecido y que se basan en los APCs, pues inmediatamente también se convierten en modelos de negocio sospechosos, innecesariamente. Y como conclusión, pues yo estoy viendo que aires de renovación que han llegado al mundo de las revistas académicas, una renovación que era muy necesaria en muchas cosas. Hay cosas que nos gustarán o no, cosas que estaremos de acuerdo o no, que eso me parece legítimo, que haya modelos de negocio que nos gusten otros que no nos gusten. Eh, incluso no solo es legítimo que nos gusten o no, es legítimo que los critiquemos. Pero de eso a pasar a que todo sea sospechoso de depredador es triste, porque es injusto y amenaza, como yo veo, o, me, o a mí me lo parece, amenaza mmm, un proceso profundo de renovación que hemos empezado hace unos años gracias a, a, a la digitalización y al acceso abierto y que yo creo que es muy necesario porque está trayendo eh, novedades al mundo de la comunicación académica que son muy positivas, como por ejemplo, eh, la revisión abierta, el Open Peer Review, formas de revisión abierta que son espectacularmente interesantes, y, y están trayendo, por ejemplo, formas de evaluación que eh, resuelven los procesos de evaluación en semanas y no en años o en meses. Entonces, el daño colateral al que me refiero es este. Yo lo veo en, en, mis, en mis colegas, mis, mis colegas ¿no? cuando hablo con ellos o, o en conferencias como la que he mencionado. ¿vale? Vamos a poner algunas citas para que no parezca que solo son mis sesgos, que lo son, por supuesto, todo, todas las, todos los autores tenemos sesgos, nos guste o no, lo que hay que hacer es reconocerlos. Bueno, pues en esta cita de un autor, que después en las referencias verán ustedes quién es, Shen y otros colegas, pues lo dice muy claro. Dice, eh, una consecuencia negativa es que... Eh, mmm, están, se, están cuestionando, eh, se están cuestionando cuestiones como estas, ¿no? Entonces, es eh, algo que a mí pues me preocupa, ¿vale? Y dice, como dice el autor, dice, lo así llamado, los ha llamado predatory publisher, están causando infundados, infundados, eh, una publicidad infundada negativa sobre el Open Access en general. He puesto esta cita porque... Me gusta que ya he, ya he reconocido que son, son inclinaciones mías, pero no, no, estoy, no, soy, no son solo mis manías. Eh, aquí tenemos otra cita de un organismo importantísimo, el COPE, el Comité on Publication Ethics. Es, creo que es el comité de ética eh, más importante del mundo. Estaba Originalmente estaba formado por editores de las mejores revistas de medicina del mundo pero en este momento yo creo que es general, tiene todo tipo de revistas de calidad, forman parte de este de esa comisión, de este organismo, el organismo el COPE que publica bastantes propuestas éticas muy elaboradas y fíjense lo que dicen en, en uno de sus de sus uh, trabajos, ¿no? Dicen que que un problema con las con las uh, revistas depredadoras es que a veces eh, cuando se hacen listas de, de revistas depredadoras o cuando se hacen listas de criterios para identificar revistas depredadoras, se están añadiendo cosas que son legítimas. Es decir, se están haciendo listas de criterios de revistas depredadoras para, para denunciarlas, que eso es bueno, pero se están diciendo cosas que, que no son de revistas depredadoras, son de revistas legítimas, forman parte de la variedad, y la diversidad de la, de la publicación académica actual. ¿eh? Lo dice muy bien, dice, son, son cosas, se, se están diciendo cosas que forman parte en realidad, legítimamente, del amplio rango y la amplia diversidad de la cultura académica actual. ¿eh? Esto es un problema. Por tanto, yo me he dedicado a ver cosas que en alguna jornada, en alguna conferencia, en alguna conversación con colegas, en algún foro, en alguna lista de correo electrónico, cosas que yo he visto identificar con revistas depredadoras y por eso he puesto esta lista. Bueno, pues, pues yo tengo que decir que no es cierto. No, no son revistas depredadoras las que tienen APCs con cargo a los autores. Pues no, por el hecho de que una revista tenga APCs a cargo a los autores, no es depredadora. Aparte, déjenme decir, que los APCs con otros nombres siempre han existido. Hay revistas tradicionales, revistas que necesitan suscripción, que también cobran a los autores, aunque no se llamen APCs. No son revistas depredadoras si los APCs son altos, serán revistas abusivas, me parece bien, llámenlas ustedes abusivas, Critiquémoslas, denunciémoslas en los foros, pero no son depredadoras, los artículos que publican han sido evaluados. Son de calidad y, por tanto, no son revistas depredadoras. Son revistas, llámenle X. La, la palabra peor que se les ocurra, abusivas, eh, lo que quieran. Pero no son depredadoras. Y los artículos que publican no son de. han sido evaluados. Por tanto, no son depredadoras porque tengan APCs altos. Tampoco porque tengan bajos. Al revés, pues está bien, pues si una revista tiene APCs bajos, pues es perfecto. Pero también lo he visto. También he visto como una. como un, un, una. una Línea de identificación de revistas depredadoras con APCs bajos. Bueno, depende, hay algunas que con APCs salvajes. Yo he conocido el caso de una que cobraba pues, unos 9.000 libras esterlinas o, o 8.000 libras esterlinas, unos 8000 euros o dólares. No son depredadoras porque estén innovando los sistemas de evaluación. Los sistemas de evaluación han, han de innovarse, pues examinémoslos como son. Si son sistemas de evaluación transparentes. Y, y eficaces y que ayudan a publicar mejores artículos, no tienen nada que ver con que sean depredadoras. Tampoco son depredadoras los, de los megajournals, el, el, los, los famosos megajournals como el Plus One, eh, estaba fallando el nombre, disculpas, eh, Plus One, que es uno de los primeros megajurnals. Bueno, yo... He leído, es fácil encontrar en internet, no lo he hecho la prueba recientemente, pero en su momento era fácil poner Plus One y Predatory y estaban siempre la misma frase. Bueno, ¿qué tiene que ver? Una revista puede publicar muchos artículos o pocos y eso no la convierte en depredadora. ¿eh? O sea, los megajournals, precisamente Plus One, tienen... Sistemas de evaluación pues muy rigurosos. No, no, no es fácil publicar en un mega journal. Si quien diga lo contrario, que lo pruebe. Que haga la prueba y mande un artículo a ver si coloca cualquier cosa en Plus One o en un megajournal. Eh, tampoco tienen, tenemos, o tenemos derecho a decir que una revista es depredadora porque tenga un marketing agresivo. Es, digamos eso, digamos es una revista que no, que no nos cae bien o que no nos gusta porque son muy pesados, nos mandan muchos correos, bueno, pues digamos eso, pues es muy pesado, pero eso no significa que sea depredadora. En general, no nos tiene que confundir ni modelos de negocios que nos puedan resultar simpáticos o antipáticos, ni nos tiene que definir, eh, nos confundir, pues que nos manden correos o no nos maten correos. ¿vale? Como dice la última línea de mi diapositiva, cada una de las, de las características anteriores se pueden aceptar, o se pueden discutir, se pueden y a lo mejor se debe, en algunos casos, criticar, pero criticar no significa que una revista sea depredadora, no, no tenemos más maneras de hablar de las revistas. Y sobre todo es muy importante porque, como he intentado establecer al principio, una revista depredadora es un caso de fraude. Y esto que estamos viendo ahora, aquí no hay ningún fraude, hay casos abusivos, hay casos... Hay casos que, que no nos gustan, hay casos antipáticos, hay casos que podemos estar en contra o a favor, pero no son fraudes. Esto es lo que es muy importante, no son fraudes académicos. Otro símil. Sabemos que las universidades, los centros de enseñanza, se pueden evaluar. De hecho, si algo sobra, son rankings de universidades. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué traigo este símil de las universidades? Bueno, porque el hecho de que existan rankings y posiciones. Pues nos está diciendo que unas universidades, eh, en algunos estándares, pues tienen resultados más altos que otros. Además, hay universidades que son públicas y son de mucha calidad, o son públicas y son de muy poca calidad, otras son privadas y son de mucha calidad, o son privadas y de poca calidad, tienen unos modelos de ingresos, tienen otro. Quiero decir que si hiciésemos lo mismo que para las revistas, Tendríamos un problema porque entonces podríamos ir diciendo que algunas universidades son legítimas y otras son falsas, pero no es así. El hecho de que haya diversidad de modelos, incluso que haya, es una realidad, diversidad en los rankings, que en revistas, pues, universidades que por algún motivo pues, tienen más ingresos o tienen más privilegios más, o más recursos, pues pueden ofrecer cosas mejores en unos aspectos y en otros. Pues no significa que haya un mundo en el que, digamos, esta universidad, esta universidad es auténtica y esta es falsa. Eso no existe. Hay diversidad de calidades y de rankings en los centros de enseñanza, como en los grupos de investigación, y eso no los convierte a unos en verdaderos y a otros en falsos. Es la idea que yo quiero dejar centrar en esta, en esta diapositiva. Y aquí eh, vuelvo a esta, a esta idea, que es a, a lo que yo propongo. Eh, no usemos el adjetivo depredador como con el siguiente significado. Cualquier cosa que me disguste de una revista, la llamaré depredadora. Si estamos en contra de las revistas depredadoras, y creo que debemos estar frontalmente en contra, no podemos hacer que este adjetivo sirva para cualquier cosa, porque entonces no servirá de nada. Si nuestro compromiso contra las revista, de revistas depredadoras es serio, es sólido, y es fundado, tenemos que limitarlo a lo que realmente señalan, que es el fraude al que ya me he referido varias veces. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en primer lugar, como decía el COPE, el comité al que me he referido antes, no podemos utilizar criterios para identificar revistas depredadoras que se puedan aplicar a las funciones de revistas legítimas. Si un criterio se puede aplicar a una revista legítima, no lo digamos que sirve para identificar a revistas depredadoras. Ejemplo, si eh, intentar agilizar las, las evaluaciones lo hacen revistas científicas legítimas, no lo digamos como un criterio de revista depredadora, porque estamos, haciendo un, estamos cometiendo un error. Esto es lo que yo explico de esta otra forma. Para decidir cuándo una revista es depredadora necesitamos ver la diferencia entre la epistemología y la ontología. Y esto es lo no que nos está perjudicando en el campo de las revistas depredadoras. Esta diferencia, que a veces no estamos detectando bien, entre la epistemología y la ontología, y eso es lo que voy a centrar mis siguientes intervenciones. Eh, hablar de epistemología y ontología es parecido a hablar entre indicios e indicadores. ¿vale? hay cosas que son indicios, pero no son indicadores. Eh, he puesto un ejemplo pues muy tonto, pero es el que se me ha ocurrido. ¿no? Pues, yo tengo el indicio de que una persona conduce un automóvil muy caro. Es un indicio de que tal vez esa persona tiene una buena renta. Pero no es un indicador, no lo confundamos. ¿eh? Puede ser que ese coche se lo hayan prestado. ¿vale? Pues esto nos pasa cuando usamos ciertos, ciertos eh, supuestos indicios como si fueran indicadores que no lo son. De manera que si queremos dar sentido a esta, a esta idea, nunca publiques aquí, referido a revistas depredadoras, es importante evitar falsos positivos, como cuando, el ejemplo que he puesto, pues no identifiquemos como una revista depredadora, un mega journal, porque no lo es, no identifiquemos como revista depredadora una revista que ha conseguido agilizar los tiempos de evaluación. Y ¿eh? está la diferencia entre entre epistemología, de qué manera podemos deducir cosas a ontología, que es el ser, con qué, es, qué es lo que es algo. ¿vale? Podemos llegar a conocer si una revista es o no depredadora por una serie de pistas, pero eso no significa que nos esté dando la ontología de esa revista. La ontología es lo que ya hemos dicho, es eh, pretender que evalúa cuando no evalúa. ¿vale? En esta diapositiva he intentado poner una lista de funciones que caracterizan a una revista académica. Vemos que tienen funciones de evaluación y de funciones de calidad. No las voy a revisar con detalle porque creo que es momento de ir ya cerrando mi, mi presentación. Entonces, espero acabar en los próximos 5 o 10 minutos. Y entonces, pues lo dejo aquí para que lo vean. ¿Qué hacen las revistas depredadoras? pues Que no cumplen en general con ninguno de estos criterios, pero sobre todo no cumplen con las funciones de evaluación. Esto voy a insistir bastante. vale más citas aquí tenemos otro comité de ética muy importante este sí centrado en revistas médicas y insiste en la misma idea tampoco lo voy a revisar ahora con detalle lo tienen ustedes en la presentación si lo quieren quieren mmm, lo quieren examinar con cuidado pero verán que de nuevo los, comités, los mejores comités de ética nos señalan que una revista es depredadora no porque sea un mega journal no porque sea Uh, open access, no porque cobren APCs, es porque no es falsa su, su reclamación de que están eh, llevando a cabo un sistema de peer ¿Eh? eh, review. Lo mismo, más, más citas para lo mismo, o sea que lo voy a pasar, y un, otro, un informe muy importante que se publicó en el 2017, que vuelven a insistir en esta idea. ¿Eh? Las revistas, los predatory journals lo son, porque... Imitan mimic, MIMIC, imitan la estructura de las revistas legítimas sin peer review. ¿vale? Eso nos lleva a lo que yo propongo que sea el criterio de marcación y este es este. El criterio de marcación no es ningún otro que este. Existen o no procesos pues, genuinos de peer review y si no existen y se hace ver que existen, la revista es depredadora. Hay otros engaños, pero son, son marginales. ¿vale? Voy a dedicar los próximos minutos. No creo que es, creo que será buena idea que no pase de eh, mi reloj son las 51, pues hay 55 o 56, 5 o 6 minutos. ¿Qué hay de los articles processing charge? Bueno, los articles processing charge, eh, que en las revistas, en algunas revistas open access, van a cargo de los autores. Es típico del open access y se suele poner en el centro del problema. Sin embargo. No tiene nada que ver con el problema y la prueba lógica es la siguiente. Imaginemos una revista depredadora hecha para uh, ayudar a amiguetes, hecha por un grupo de, de personas deshonestas de, en la academia, que también las hay, pocas por suerte, pero puede haberlas. Imaginemos un grupo de personas deshonestas que se unen en una, en un, para inventarse una revista y favorecer a los amiguetes a coste cero seguiría siendo un fraude, por tanto, el tema de la APC, los APCs no son centrales de ninguna manera al, al tema de las revistas depredadoras. ¿Eh? Además, me gusta recordar que bajo otros nombres, revistas que dicen no tener APCs también nos piden algún dinero para publicar, por ejemplo, por la maquetización, por las traducciones y revistas tradicionales con suscripción, Hace muchos años que existía la costumbre y existe todavía de cobrar por las separatas o de pedir una ayuda a la revista, aunque no se llamase APCs, o sea que los APCs no es buena idea ponerlos en medio. ¿vale? Volvemos con el criterio de demarcación. Voy a dedicar ahora un poquito a hablar de listas negras. Son muy útiles. A mí me han, me han ayudado muchas veces. Para cuando me consultan, me consultan con frecuencia, tal revista, ¿es fiable? No, pues claro, si la encuentro en una lista negra, la verdad es que es mejor salir corriendo, ¿vale? Pero tienen problemas. Eh, como, he, como he dicho, las listas negras no siempre están basadas en el criterio de marcación. Pueden usar criterios que no son adecuados, que pueden conducir a negativos, ¿vale? Aquí tienen un ejemplo, la última lista, una de las listas que se utiliza más, que se llama Stop Predatory Journals. Hace una labor, está bien, pero señala criterios que no son reales, que son, son falsos, pueden, pueden crear problemas. El criterio número uno está equivocado. La mayor parte de las revistas depredadoras de no cobran exorbitantes rat, ratios para publicar, al revés, es muy raro. Normalmente cobran cantidades muy bajas. Eh, hay revistas legítimas que nos envían artículos, correos, perdón, y nos animan a publicar en números especiales en los Call for Papers. Eso se ha hecho siempre. ¿vale? Lo, ha hecho, lo han hecho siempre los congresos. ¿eh? Y hay otros indicadores igual. ¿vale? Por tanto, para ir acabando, mi propuesta es que nos guiemos más por las listas blancas. ¿Las listas negras son útiles? Sí, pueden hacernos una función a veces. Nos pueden sacar de una duda. Pero, sobre todo, lo que nos interesa son las listas blancas que son las bases de datos académicas y los repertorios que evalúan revistas. La idea sencilla es, intentemos eh, publicar o mandar manuscritos y citar solamente aquellas eh, revistas que forman parte de los mejores repertorios. Hemos mencionado, Ya se ha mencionado en el vídeo de presentación, pues Scopus, Web of Science, DOAJ, hay otros, ¿eh? aquí no los menciono todos, pero en cada región en cada país, en mi país, por ejemplo, tenemos varios propios de, a nivel de España, pues en, en Chile te, pues habrá otros, a nivel de América Latina, Latam también hay otros, ¿vale? Pues usemos en lo posible siempre listas blancas, ¿vale? Ejemplo de hasta qué punto son eficaces los, los filtros de calidad de, las, de, las, de algunas de estas bases o repertorios. En este caso he querido capturar como los criterios de calidad que utiliza Web of Science, pero aquí tenemos también los de Scopus, es una vista parcial. Eh, las reevaluaciones, estas bases de datos reevalúan las revistas y si alguna vez se les ha colado una que no corresponde, pues será expulsada. ¿vale? Y aquí recomiendo mucho, por si no la conocían, un, un recurso que se llama MIAR, hecho por colegas de la Universidad de Barcelona, que es extraordinariamente eficaz porque eh, reconoce, re, re, recoge prácticamente la inmensa totalidad de las revistas académicas reales que se publican en el mundo, completamente creo que están en unas 47.000 revistas, creo que es la lista más amplia que yo conozco, uh, y entonces nos dice de cualquier revista en qué repertorios está eh, presente, de manera que es una lista blanca muy eficaz. ¿vale? Estas últimas diapositivas las voy a pasar un poquito por encima. ¿El problema es grave? Bueno, pues aquí hago algunas reflexiones. Bueno, pues problemas graves si, nos, si lo miramos cuantitativamente, pero cualitativamente parece que el problema no es tan importante, por suerte. ¿eh? Cuantitativamente es muy importante, las cifras son mareantes, la cantidad de miles de artículos se publican en revistas depredadoras, pero su, su impacto científico es bastante limitado. Tienen más impacto en algunas zonas geográficas y países, concretamente. En muchos países, algunos países asiáticos, africanos, en fin. Y aquí les pongo tres ejemplos de tres autores, que es el caso del vaso medio lleno, medio vacío. Pues uno ve el vaso medio lleno, otro ve medio vacío. Por tanto, es un poco la idea, si alguien quiere profundizar en ese tema, pues tiene estas tres publicaciones relativamente recientes que dan, dan esta idea de que, bueno... Es preocupante, pero no es un tema gravísimo, al menos en, en, en algunas partes del mundo. En otras, como he dicho, en algunas zonas de Asia o de África, pues quizás sí sean más preocupantes. A modo de balance, tenemos esto que dijo un tal Chaula, donde nos dice que el impacto, por suerte, es, es limitado. Que hay, hay cosas preocupantes, pero que el impacto en el mundo académico es relativamente limitado. O, ojalá tenga razón. Y bueno, aquí algunas conclusiones que, como ya las he ido avanzando, no las, voy a, no las voy a repetir. Pero aquí las tienen ustedes y luego los quieren examinar con más cuidado, con más atención. Y estas sí, ya esta para acabar aunque me voy a repetir, pero tengo esta voluntad expresa, si ustedes me disculpan, les ruego que sean condescendientes conmigo, eh, la idea es que un, un mensaje para que llegue pues hay que reiterarlo. ¿no? Y la idea es que, aunque sea bien intencionado, es disfuncional usar el término de pedador cada vez que nos disgusta alguna cosa en una editorial o en una revista. ¿eh? y Además puede dañar injustamente el trabajo de investigadores honrados. ¿eh? El investigador honrado que ha publicado un buen trabajo en una revista, con APCs muy caros, pues no tiene la culpa de que esa editorial cobre veces muy caros. Usted no mande su trabajo a esa revista si los artículos son muy caros, pero no diga que lo que se ha publicado en esa revista es de pedadoras, ¿vale? En cambio, es vital que agotemos bien el término si de verdad queremos acabar con, la, con esta lacra. Algunas fuentes tienen aquí referencias que hemos ido citando en la presentación y creo, ah, si alguien quiere profundizar en revistas de pedadoras, pues aquí tiene esta lista y creo que con esto me corresponde ya acabar mi presentación. Voy a buscar la manera de eh, dejar de compartir el vídeo, a ver si lo encuentro fácil y no les hago estar muy pendientes de mí. Bueno, primero que he perdido la pantalla principal, de a ver, déjenme ver cómo lo veo. Perdonen, ¿eh? esto es un clásico, no es muy, no me gusta nada estar perdiendo el tiempo con esto, pero no. Veo de manera dejar de, ahora por fin, perdonen, ya está creo que ya he dejado de compartir y nada, pues a su disposición si hay comentarios o cuestiones Sí, muchas gracias, eh, doctor eh, luis Codina, por su presentación el día de hoy. Le agradecemos, y eh, me imagino que también toda la gente que, que está eh, visualizando esto a través de Zoom, eh, también le, le agradece su, la interesante visión sobre este tema que para muchos eh, investigadores nobles, sobre todo es desconocido, en el sentido de que a veces la, las ganas de, de ser publicado eh, y sin tener este tipo de información puede jugar más de una mala pasada. Eh, hay un par de preguntas. Eh, la primera es que es curioso porque firma como espectador anónimo. Esto me, me hace pensar que, que como un, puede ser un, un depredador encubierto, pero que no. Dice, eh, eh, he revisado varias revistas donde en su página web indican tiempos de evaluación 15 días pagando una cantidad X de dólares o euros. Eh, pero hay una revisión extra rápida. Eh, pero para una revisión extra se tiene que pagar más. ¿Esto sería una práctica depredadora? Pregunta espectador anónimo. Buena, buena pregunta. Eh, es posible, es posible. Fíjense que yo no hablo de revistas concretas, porque cuando hablamos de revistas concretas hay que ir al caso. ¿eh? Eh, tiene, tiene realmente, no me gusta que, nos, que yo soy partidario de las revisiones rápidas pero por debajo de dos semanas, hasta a mí, que, soy a, que estoy a favor de las revisiones rápidas, incluso a mí me parece peligroso, ¿eh? menos de dos semanas es, es complicado. Y si además exigen, están ins, bueno, insinuando no, están diciendo claramente que si pagas más, van más rápidos, pues tienen mal mala, mala aspecto. Para ser co coherente con lo que yo he dicho, lo que habría que hacer es ver si esa revista está... En una lista negra, si está en una lista negra hay que alejarse de ella, salir, salir corriendo. Si no está en una lista negra, pues hay que profundizar, ¿eh? hay que ver si está en una lista blanca. Si no sí. está en la lista negra, pero tampoco en ninguna lista blanca, ni siquiera en MIAR, que es la más amplia, pues eh, yo no enviaría nada a esa revista. Claro, es interesante porque también eh, esto de, de, de revista depredadora también aboga para que las revistas de universidades y sociedades que no están en esta dinámica aboquen por la transparencia y esto el, el ejemplo que ponen acá eh, ya es extraño que es parte con unas reglas que dice que es un x eh, monto y que a, a, a, al poco andar te pidan más dinero es casi como claro. una suerte de, de, de, de chantaje eh, más, sí, más sí así, es, es tiene tiene muy mal aspecto sí, tiene mal, sí, sí. muy mal aspecto no a mí no me gustaría claro eso también las reglas las revistas deben tienen, tener sus reglas claras, que, que, que, el, que el autor sepa a lo que se está sometiendo y que si hay un cambio de, de estas reglas ya es sospechoso. Máximo Palme pregunta, ¿hay algunas revistas que se presentan con factores de impacto falsos o en todo caso eh, no relacionadas con el WoS, eh, aún, aún realizando alguna revisión, aunque débil, eh, antes de publicar? ¿Sería correcto considerar este tipo de revistas eh, depredadoras? Perdón, puede repetir la, la primera parte sí. de la frase. Sí. Máximo Palve pregunta ¿Sí? ¿Que hay algún algún tipo de revistas que se presentan con factores de impacto que son falsos. Ah, eh, eso es muy mal claro. Claro, o que no están relacionados con vos, pero es que claro, es que Scopus también tiene una algo por ahí que vale. que, que, que es parecido, hay, ¿no? Aquí hay dos cosas. Uh -huh. eh, si una revista proporciona información falsa eh, por seguir utilizando mi terminología un poco casera, hay que salir corriendo. ¿Vale? Bueno, eso es lo primero. Una revista no puede cumplir criterios tan elementales como no, no mentir. Y el otro punto muy importante es que no solo existen factores de impacto eh, los, que, los que produce WoS, Hay otros. ¿eh? Una revista puede no tener factor de impacto en WoS, por ejemplo, porque es de arte y humanidades. Recordemos que WoS no facilita factores de impacto para las revistas de arte y humanidades y esa revista, pues a lo mejor no tiene factor de impacto, ni puede tenerlo en WoS aunque quiera, y en cambio lo puede tener en Scopus, en SiteScore o en Simago. Es decir, dos partes. Dos partes. No, las revistas no tienen... Una, si una revista, si, si descubrimos que una revista miente en algún aspecto, pues creo que eso la descalifica. Segundo, hay otros factores de impacto además de WoS. Claro, y como usted mismo menciona, eh, eh, dentro de WoS o de los productos que ofrece Clarivite está este EXI, que, es como, que no es un factor de impacto, pero es como una suerte de prestigio de las revistas de humanidades eh, eh, también estar en, en ese, no, en dis ese disculpa, Rinaldo, es diferente, mm. es diferente, Rinaldo, entiendo lo que quieres decir mm. y, y, y estoy de acuerdo, uh, uh, estoy de acuerdo en, en, el, en el sentido de lo que tú quieres decir, yo estoy de acuerdo. Pero como estamos en un en seminario donde int, int, int, int, int, hemos de precisar, si no tiene factor de impacto, pero tiene todo tipo de revistas. Este es para, a ver, a ver si lo explico bien, intento explicarlo bien. El caso de WoS es muy curioso porque tiene mucha casuística, no tiene nada que ver con una base de datos como Scopus, de todo es mucho más transparente. Permítame que diga esto. Web of Science o WOS es una base de datos que admiro, utilizo mucho, la quiero mucho, por así decirlo, si me permiten esta expresión un poco tonta. La quiero, la aprecio mucho, pero vista de tener la transparencia de otras bases de datos como Scopus. En WASH, no es que no sean transparentes, quiero decir, perdón, me he explicado mal. Son relativamente transparentes o aceptablemente transparentes, pero son complicadas. Es más complicada, eso sería la palabra. WASH es, es relativamente complicada. Was tiene lo que ellos llaman la colección principal y después tienen otras colecciones. Dentro de la colección principal, si no recuerdo mal, hay ocho índices. Y uno de los índices es ESCI, o ESCI como se pronuncia, no estoy seguro cómo lo pronuncian los anglosajones. Uno de los índices de la colección principal es ESCI. ¿vale? Y luego, el factor de impacto de los ocho índices solo coge dos. Cuando hablamos del factor de impacto, o de los JCR, de WOS, hay que tener cuidado porque... Eh, los JCR es la manera, el, el canal que tiene WOS para publicar sus factores de impacto. Y el Journal Impact Factor solo coge dos de los ocho índices de la evolución principal. Entonces, no es que este no forme parte de lo, de, del factor de impacto, es que hay otros cinco índices que no forman parte de fa, del factor de impacto, entre ellos, Art and Humanities. Muchas gracias por la aclaración, eh, eh, profesor. Eh, también vamos a responder a Gerson Sandoval eh, que dice eh, profesor, ¿cuál sería el interés de una revista predadora al publicar artículos sin cobrar nada? Creo que esa revista no existe. Si se refiere al ejemplo que yo he puesto, era un ejemplo imaginario. ¿eh? Yo me imagino un, déjenme llamarlo así, un grupo de amiguetes que deciden inventarse una revista, deciden hacer ver que evalúan, pero no evalúan y la han montado solo para publicarse fácilmente a ellos mismos y a sus amigos. Esa revista seguiría siendo depredadora aunque no cobrase APCs. Pero que yo sepa todas las revistas depredadoras se han fundado para poder cobrar APCs. Eso sí, a veces APCs de 80 euros o de 100 euros contra los 800 o los 1000 que son más habituales. Y claro. el interés de las revistas depredadoras que cobran APCs es cobrar por no hacer nada por no hacer nada real hacen algo pero no es real claro. Claro, comentando como usted el, el tema central es el fraude en sentido de que si, la revista si existiera esta revista que no cobra ya el hecho de querer saltarse las normas ya ya la hace un fraude porque, sería un eh, fraude igual claro. es decir Exacto. imaginemos otra vez déjenme también volver a poner otro ejemplo de, del mundo académico para que se entienda eh, en España en el pasado hemos tenido Casos de fraude, no sé si se acordarán ustedes si es que llegó a Chile, no sé si llegó, de políticos muy importantes españoles, al menos dos casos que yo recuerde, políticos de muy alto nivel, que se demostró que habían tenido títulos de máster falsos. Es decir, lo digo bien, el título era real, pero habían tenido título de máster sin hacer los, los trabajos finales, sin hacer lo que en España, no sé si también a nivel internacional se llama igual, sin hacer los TFM, trabajo final de máster. Y no pagaron nada por, por ese TFM falso. Pagaron la matrícula, por la matrícula general, pero por ese TFM falso que ellos no hicieron, no cobraron nada. Y sigue siendo un fraude. Y de hecho, eh, ha habido sentencias muy, muy duras. Otra consulta. Eh, pregunta nuevamente Espectador Anónimo. Dice, ¿Usted considera que hay revistas de predadoras que, están, eh, que forman parte de Index como Scopus o WoS muy buena pregunta. A mí eh, se me hace difícil creer que al menos en los últimos años, eh, cuando digo últimos años, pues qué pueden ser, cuatro o cinco últimos años, por, decir, por ser prudente, por ser prudente cuatro o cinco años, se me hace difícil creer que en los últimos años alguna revista depredadora haya conseguido engañar a Scopus o Web of Science, pero no lo puedo descartar, no lo puedo descartar. Eh, lo mejor que puedo decir es que en caso que una revista depredadora haya conseguido engañar a esas bases de datos es de esperar que hayan sido expulsadas en la reevaluación y en todo caso es, es de esperar que hayan tenido muy poco factor de impacto y hayan pasado desapercibidas, pero reconozco que no son más que buenos deseos por mi parte. Muy bien, otra consulta, eh, Antonita Silva desde Chile pregunta que eh, nos comenta que ha recibido varias ocasiones eh, invitaciones para publicar en libros eh, un artículo, o sea, un capítulo de un libro eh, que lo publicó hace, ah, perdí, disculpa, voy a re, reformular, Antonita Silva de Chile dice, he recibido en varias ocasiones invitaciones a publicar eh, en un libro de un artículo que ha publicado años atrás. Entiendo, es un artículo que salió en una revista y que ah. eh, el artículo quiere volver a ser eh, publicado dentro de, de un libro. Eh, mm. ¿qué, se opina, qué, ¿Qué opinamos en relación a aquel tema? Pues eh, lo mismo, tiene muy, mala, muy mal aspecto. Estos correos son distintos de los correos legítimos de Call for Papers, llamadas a la colaboración. Hay llamadas a la colaboración para congresos, para capítulos de libro para números especiales de revistas, que son legítimos. Pero claro, si empieza por decir el correo, mándeme una cosa que usted ya ha publicado, pues es muy mala señal. Hay que indagar más por si acaso, pero eh, la probabilidad de que sea una revista depredadora o una editorial de libros depredadora, que lo único que quieren es cobrarle al, al autor y les importa nada la calidad de lo que reciban, pues es muy alta. Sí, claro, sobre ese mismo tema, eh, también, claro... Creo que he leído en las directrices de COP que, claro, esto no no es que no está prohibido. Si, si se llega a dar el caso, claro, tiene que quedar claro el tema de todas las licencias, que, que, que, que tiene que haber una citación clara de que, el, artic, que el, el capítulo fue extraído de la revista, de, de la fuente original y todo eso. Si eso no está, también es, son cosas para sospechar. Sí, son, pero son, son cosas laterales. O sea, en uh -huh. el caso de que una revista, eh, perdón, una, una editorial aceptase publicar un capítulo de, capítulo de libro, por ejemplo, de unos materiales anteriores, texto reciclado, por así decir contenido reciclado, eh, se, se ha de aclarar, se ha de poner, se ha de indicar que este capítulo eh, procede de, una, de un artículo o de varios artículos anteriores, se ha de aclarar. Yo lo que me refería es que es muy mal indicio, muy mal indicio en este caso, que eh, la primera invitación a publicar, que a mí también me llegan a veces, es, usted es autor de tal título o de tal capítulo o de tal artículo, mándemelo que se lo voy a publicar yo en mi editorial. Mira, esto es, es, es horroroso, o sea, lo lógico es que nos inviten a publicar cosas nuevas. Muy bien. Eh, Elizabeth eh, Von Brand pregunta, hace un tiempo asiste una charla sobre este mismo tema y dentro de los tips eh, para distinguir a las revistas depredadoras de las reales, se, se sugerían eh, revisar la dirección en Google eh, indicada en, en la revista y muchas veces las depredadoras no tenían un sitio real, sino uno que terminaba en un cruce de camino, sitio baldío, estacionamiento, lavandería, etc. Sí, bueno, esto... esto... Ojalá fuera siempre así, pero yo he visto los últimos años, hayan hay salido editoriales que ya llevan unos cuantos años como depredadoras, eh, bastantes años, por cierto, que tienen unos sitios web impresionantemente bien hechos. Es una pena. Eh, me lo explico el caso con un poco más de detalle. Hace una semana o unos meses me escribió una investigadora médica de un hospital de español, me acuerdo, no, sé, no recuerdo qué hospital una investigadora médica, una postdoc muy reciente, al siguiente año de su doctorado o así, que eh, había mandado por error un artículo a una revista médica porque tenía un nombre parecidísimo a una revista, eh, yo lo comprobé, efectivamente cambiaba una letra, un nombre parecidísimo a una revista de Sage Journals, que es una editorial muy buena. Entonces yo pues me interesé para ayudarla, a ver en qué podía. Puede... Luego, ya digo, la historia acabó mal, no la he podido ayudar. Eh, y luego diré que no la pude ayudar, pero no pude. Ya digo que no no, no, no, no pude ayudarla. Eh, entonces fui a ver eh, características de esa editorial y descubrí, para mi sorpresa, ya digo, yo no soy del ámbito de la salud, de la... y entonces no no la, no la conocía. Para mi sorpresa, descubrí que es una editorial que debe llevar más de 10 años funcionando, mínimo. Que tiene cientos de revistas y su portal es increíblemente convincente, pero increíblemente convincente. Sí. Sabemos que era una revista depredadora porque a la pobre autora que engañaron, nada más mandar el artículo, le dijeron que ya estaba aceptado y le pidieron seis o siete mil euros o dólares. Oye. Cuando se okay. dio cuenta, esta investigadora joven, cuando se dio cuenta del, del error, claro, al día siguiente de enviarlo, te dicen que te lo aceptan, y te cobran 6.000 o o 7.000 dólares. Yo miré la lista de los APCs y estaba indicado y era verdad. La revista la había puesto. Había puesto claramente que, que era de una revista de unos APCs de 6.000 dólares o 7.000. Había es que no dicho vi... que retiraba el artículo, se negaron a retirárselo sí. y se lo están exigiendo a día de hoy, le están exigiendo ese dinero por, con, por correo. Perdón, Rinaldo, quería decir sí, algo. Sí, hay un par de preguntas de que son bastante interesantes de Álvaro Pino. Mm. Antes quiero, eh, claro, me acabo de dar cuenta que hay cuatro personas que al, tienen la mano eh, levantada. Quería saber eh, si eh, siguen eh, eh, con ganas de intervenir, sino que bajen la mano. Eh, ya los voy a retomar a la vuelta. Voy a abrir con, con los comentarios de Álvaro eh, Pino Covailo, que nos escribe desde Brasil, y la primera dice, con todo respeto, profesor, eh, pero cuando usted está hablando de sitios como Scopus y WOS, eh, que garantizan eh, la calidad de las revistas eh, y que seguramente no son depredadoras, eh, lo que se está haciendo con esto es fomentar eh, la dependencia de nuestras revistas a este tipo de, de, de sitios. Dice que en Argentina, por ejemplo, hay todo un movimiento en contra de las métricas mundiales y también hay prestigiosas revistas que no han aceptado pasar a lo digital. Este es el primer comentario que hace Álvaro Pino desde Brasil. Bueno, es interesante, pero son cosas distintas. Eh, estar en contra de las métricas no tiene nada que ver con estar en contra de Scopus y Web of Science. Eh, está, podemos estar en contra de las métricas. Yo he, he difundido y he apoyado declaraciones como Dora, que, que piden un uso responsable de las métricas, como Leiden. Yo recomiendo seguir las recomendaciones de Dora y Leiden, que dicen a las revistas que no publiquen los factores de impacto. estarán en cuenta de las métricas no tiene nada que ver eh, con pedir, formar parte de Scopus y Web of Science, porque tienen unos criterios de calidad bastante bien montados. Yo he, yo he sido, yo soy editor de revistas y he, he pasado evaluaciones de Scopus, que por cierto, no me aceptaron mi revista, tengo que decirlo, hicimos algo mal y nos lo aceptaron. Y conozco más o menos cómo funcionan y son, y son criterios de calidad pues muy bien, muy bien elaborados. Y bueno, pues yo creo que no tiene nada que ver. O sea, el, el estar en contra del uso de los factores de impacto es una cosa y, y no querer estar en Scopus o en Web of Science es otra. Aparte de eso, si uno no quiere estar en Scopus o Web of Science, me parece bien. Hay otros eh, repertorios de calidad. Pues uno puede decir mi revista no la voy a mandar ni a Scopus ni a Web of Science, pero en cada país o en cada región hay otros repertorios de calidad. Pues ahí, sí, ahí sí podemos estar. Y en ese caso, centros como MIAR, que ya he explicado, pues lo recogen todos. Miar trabaja con más de 100 bases de datos eh, y trabaja con va varios repertorios de calidad. Eh. Y acabo rápidamente con esto. Eh, puedo hablar del caso de español. En Chile lo conozco peor, mucho peor. En, en España, pues una revista puede no ir a Scopus o Web of Science, pero presentarse a unas evaluaciones que son gratuitas, que hace un organismo que tenemos que se llama FECID, que es Fundación para la Ciencia y Tecnología. Y este organismo FECID, pues da un sello de calidad. Voy a, a ver, dar la palabra a las personas que tienen eh, la mano levantada para eh, luego continuar con las últimas preguntas para ya no, no seguir alargando. Voy a ver a Cecilia Geria de, de la Universidad Andrés Bello. Voy a ver si puedo eh, permitir eh, hablar. Ah, ¿Aló, Cecilia? Hola. A ver... Un segundo, eh, a ver, ¿cómo veo el tema la... eh, Pedro, ¿estás por ahí? Sí, sí. Eh, a ver, necesito dice, solicitar para reactivar el audio eh, para poder dar eh, que Cecilia y las personas sí, que están ahí. Ahí se lo activa, pero no, así que no, no tiene un problema ella. Cecilia, ¿tú tienes tu micrófono abierto? A ver. Si no, pone a otra persona mientras ella soluciona su problema. Un segundo, vamos a ver si... Eh... No, todas aparecen con el mismo tema. Eh, no, creo que es problema de, de, de, de por acá. Eh, bueno, por mientras eh, solucionamos aquello, eh, voy a ver el tema de... Bueno, otra... otra... Ah, ok. Sí, creo que eso sí tiene problemas. Ella me, me está diciendo que tenía el pegado eh, otro, otro comentario de, de Álvaro eh, Pino. Dice que, uh, que nos puede comentar eh, sobre los libros colectivos que también invitan a, a, a publicar pagando una tasa de publicación, y que tienen DOI y CBN y todos y todo estos editores de fuentes a primera vista confiables. En mi opinión sería buena. Sí, o sea, Yo creo que es una buena praxis que las editoriales de libros estén adoptando las mejores praxis de la evaluación de contenidos que vienen de las revistas. Es decir, yo he visto últimamente, efectivamente, que hay llamadas a la, a la colaboración con artículos para, para, para libros. Si de nuevo la idea es, siempre es la misma, si la llamada a la colaboración de artículos va seguida de una evaluación, pues bienvenida sea. Es una forma de los libros hasta ahora. Déjenme hacer esta pequeña consideración: los libros académicos hasta ahora. Hasta, hasta ahora, ¿qué significa? Pues hasta hace cinco o diez años, no, no estoy seguro, pero hasta hace relativamente poco, en términos académicos, no aplicaban demasiado la idea de la evaluación de los manuscritos antes de publicar libros y capítulos, y creo que es una buena cosa. Está bien que siga habiendo eh, eh, eh, publicación de libros por, por decisión del, del editor, me parece una buena praxis también, también tiene, basándose en, en el prestigio del autor. Pero también me parece bien que se haya añadido esta otra forma de trabajar. A mí a mí me gusta, a mí me gusta que aparezcan diversidad de formas de trabajar y que se que se haya innovaciones. O sea, que en principio muy bienvenida la idea de que una editorial decida sacar un libro, poner a un editor al frente de ese libro y hacer una llamada abierta a, a la propuesta de artículos, que lo que se espera de eso que haya una pequeña comisión de dos o tres personas, o dos a lo mejor. Y que evalúen los, los, los manuscritos entregados y elijan, elijan aquellos pues, que se ajustan más a la, al tema del libro, al que estén mejor hechos, etcétera. etcétera. Bien, eh, a ver, eh, estamos tratando de solucionar el tema del audio de, la, de las personas que están con la mano a, arriba. Si no, por favor, dejen eh, en, en, en las preguntas y respuestas. Esto va a ser la, ya la, las últimas eh, preguntas para no abusar tampoco del tiempo. Eh, otra pregunta también de, de, de la misma persona. Eh, si usted piensa que las métricas refuer refuerzan a las revistas fuertes y dejan una brecha muy grande a las revistas que están recién partiendo, eh, ¿cómo se puede hacer un incentivo para que, eh, las re esta, para que estas revistas puedan eh, creer, cre cre crecer eh, uh, si no tienen un gran impacto aún? Estamos hablando de las revistas incipientes, que ese es un, es un, es un, es un muy buen problema. Claro, eh, estoy de acuerdo que es, es un problema. Es un problema. No, no crea que tengo una respuesta fácil porque yo soy editor, bueno, yo formo parte del, del, del cuadro editorial o del marco editorial, como se quiera llamar, de varias revistas. Y una de las que yo formo parte, de las que más quiero, porque la conozco desde hace muchos años y la ayudé a fundarla, pues tenemos este problema. Somos una revista que tenemos... Iba a decir factor de impacto pequeño. Factor de impacto pequeño, no. Eh, tenemos muchísima visibilidad, pero claro, tenemos que luchar contra revistas que tienen más. ¿Cómo hacer? Pues supongo que procurando meter mucha calidad, trabajando mucho, es que no se me ocurre otra cosa, eh, lo siento, eh. trabajando mucho, in, innovando, sacando números especiales atractivos, buscando un nicho, que pocas, pocas revistas estén trabajando o ninguna y procurando dar buenos servicios a los autores. Eh, en fin, es un problema real y, y es verdad. Entonces, claro, pues uh, hay revistas con un factor de impacto pues, que son aplastantes. Yo en este tema, si me permiten, con permiso de los organizadores, voy a hacer un, un ligero aparte. El, el, para mí el problema principal del factor de impacto alto o bajo es que se use mal. Y se está usando mal en muchos lugares, países del mundo. En mi país se usa muy mal. En mi país tenemos un, lo que se llama las agencias de evaluación que dan acreditaciones para poder ser contratado como profesor o no en la universidad. Esas son decisiones, como yo las llamo metafóricamente, de vida o muerte. Eh, y a un candidato a ser acreditado como posible profesor se le puede negar o, o conceder una acreditación. Por eso le digo que son de vida o muerte, y o muerte académica. Y bueno, tiene remedio, ¿eh? no es como la muerte real, pero para entendernos, yo las llamo así. Y por desgracia se está usando mucho los cuartiles, ¿verdad? los índices de impacto se dividen en cuartiles y se está usando mucho decir, pues a este profesor, a este candidato, a esta candidata, la, la acredito o no, perdón, está entrando aquí mucho, mucha luz, eh, se usa mucho, eh, las agencias de evaluación en mi país usan todavía demasiado el decir, Tantar, tantos artículos en revistas Q1, tantos en, en revistas Q2 para conceder o no conceder las realizaciones. Yo creo que eso es un, ese es el problema real, porque no hay tanta diferencia entre un Q1 y un Q2, son décima, diferencias de décimas o centésimas y en todo caso el, el, el, el cuartil de la revista no dice nada sobre la calidad del artículo. El artículo puede ser muy bueno y está en una revista con un cuartil 3 o cuartil 4. El artículo de la revista puede ser muy malo y estar en un cuartil 1. Es raro, pero puede ser. Es decir, para ir al grano, eh, los, los factores de impacto y los cuartiles correspondientes son indicadores a nivel de revista, no a nivel de artículo. Y entonces en las habilitaciones se debería tener en cuenta más el nivel del artículo, el nivel de la investigación y no de la revista. Este creo que es un problema grave, aparte de lo otro que hemos dicho, de que claro, cómo hacen las revistas nuevas para abrirse paso. Pues con mucho ingenio, con mucho trabajo, y lo siento, pero no tengo más, no tengo otras claves. Bien. Eh, bueno, eh, Jonathan Gordillo eh, hace dos consultas, una, eh, ¿qué, ¿qué opina usted del, del trabajo de Jeffrey Beals, del bibliotecólogo Jeffrey Beals? Y también nos pregunta, eh, ¿qué deberían hacer las unidades de evaluación, de valor, valoración y reconocimiento, reconocimiento cuando un profesor publica en, en una de estas revistas? Buenísimas preguntas. Son de matrícula de honor, realmente. A ver, el trabajo de Bills, o Bills, o como se pronuncia, no estoy seguro. Eh, es, yo, lo, yo, lo, yo lo admiro. Yo admiro mucho a esta, a esta persona. Es el, que, el primero que se atrevió. El que dio nombre. De hecho, la el Predatory Journals viene de él, de la, lista, de la Bills List que hizo él. Y es precisamente, lo puedo decir ahora porque ya he dicho que lo admiro, es precisamente el autor que me decepcionó hace poco, en unas, hace unas semanas, en una videoconferencia, en su maravillosa presentación, cada dos por tres, cada, cada por tres en, su, en, sus, en sus diapositivas, pues permitía que se colase la idea de que una revista con APCs es, simplemente por tener APCs ya es sospechosa depredadora, solo por eso, y traslucía una nostalgia enorme por la época en que las revistas eran todas de suscripción. Bueno, me supo mal que en uno de mis autores más admirados y uno de mis héroes intelectuales, ver esta idea, pero es igual, lo sigo admirando igual y le sigo reconociendo su labor igual. Después, ¿qué deberían hacer las Si no me equivoco, la segunda parte de la pregunta, disculpen, es que me, me, me he enrollado demasiado al responder. A Mira. La segunda parte de la pregunta, ¿me la puede recordar Rinaldo? Sí. Sí, es, es, bueno, pregunta: es, es, ¿cómo deberían actuar estas unidades de evaluación, de valoración y reconocimiento, cuando detectan que un profesor ah, eh, ha publicado en este tipo de revistas? Claro, no evaluarlo. No Deberían rechazar su, esa evaluación. El, el claro. autor que, por error, manda un artículo a una, revista, a una revista depredadora, pues no lo puede utilizar. No tiene que utilizarlo en su currículum y, además, tiene que denunciarlo con cuidado. Porque cuando denunciamos a las revistas depredadoras con nombre y apellidos, indicando los nombres, a veces nos pueden demandar. Entonces, hay que tener cuidado. Pero no, no, las agencias de evaluación, los organismos de evaluación, si, si, son, si se han dado cuenta, si tienen la suerte de darse cuenta de que una parte de las publicaciones de uno de los candidatos están en revistas depredadoras, pues tiene que rechazar a ese candidato. Tiene que decirle, no, usted no, no cumple los, los requisitos. Claro, sí, vamos a poner un caso extremo. Un artículo de 100, pues seguramente la, pues habrá que aceptarse la, la evaluación. Pero si son eh, todos los artículos son de pedadoras, o la mayoría o una parte significativa son de revistas de pedadoras, yo creo que la comisión tiene que rechazar esa evaluación. Y el, el, el propio autor debería eh, quitarlos de su, de su currículum si se ha dado cuenta. Claro, nos podemos imaginar un autor que ha publicado en una, una revista de pedadora y no se ha dado cuenta. Lo dudo, porque te das cuenta enseguida, por una cosa muy fácil, las revistas legítimas tardan meses, por desgracia, en, en, en darte una respuesta y decir si el artículo está superado o no, y las revistas de pedadoras te contestan al día siguiente. Pues es difícil. Seguramente cualquier autor que haya publicado una revista de se ha dado cuenta. Entonces hay poca excusa ¿eh? para este tipo de, de, de, de situaciones. Bueno, y esta ya sería la, creo que la última eh, pregunta, eh, profesor Ecolina, eh, es de Máximo Palme, nuevamente, que nos, nos comenta sobre el, eh, eh, algo que citamos, que conversó hace un poco, eh, de cuando las, este tipo de editoriales se niegan a, a que se retire un artículo que está aceptado. Él pregunta, ¿qué pasa si ese artículo se vuelve a enviar a otra revista? Buena pregunta. Mm. No sé si mi respuesta va a ser sensata. Yo diría que no se puede volver a mandar a, a ningún sitio. Si se ha publicado, pues ya está publicado. Si se ha publicado en una revista depredadora, pues lo, lo vamos por parto, por parto, por partes. Imaginemos que yo mando un artículo, una revista, porque me he confundido. Me han hecho creer que es una revista muy buena, de Sage, o de Taylor Francis, o de Elsevier. Me equivoco, lo mando allí descubro inmediatamente que es una revista de creadora. Me tengo que negar a que lo publiquen. Le tengo que mandar un correo diciéndole a esa revista absténganse de publicar mi artículo. No lo publiquen. Pero seguramente no me van a hacer caso, me lo van a publicar. Pues yo con ese artículo ya no puedo hacer nada. Eso es mi criterio. A lo mejor estoy equivocado porque es un tema delicado. ¿eh? Quiero ser prudente. Yo diría que yo ese artículo ya no lo puedo publicar en ningún sitio. ¿Qué puedo hacer? Retomar la investigación hacer cambios suficientes en la investigación para poder tener un artículo distinto y mandarlo a otra revista y, por supuesto, no citar a esa revista depredadora, porque esto estaría alimentando al monstruo. Esa claro. es mi idea intuitiva. Claro, y, y por ejemplo, eh, sobre este, este, este caso que es bastante interesante, si los artículos, eh, el artículo fue enviado a una restauradora, pero también a su vez quedó almacenado en, el repos en un repositorio institucional como, como pre preprint. ¿El preprint podría así ser ocupado por el autor? ¿Qué opina usted? Pues eh, esto es lo que pasa con las casuísticas, que uno tiene que darle vueltas mucho a lo claro. mejor. No, ¿eh? no sabría qué decir. Es buena idea, quizás el hecho de que esté en un preprint sería sería un argumento a favor de que el autor al menos usara el preprint. Tienes, tienes razón, no lo había pensado, pero yo creo que aquí siempre hay que ir con la honestidad por delante. Claro. Eh, si el preprint se mandó antes y tú tienes una carta y puedes demostrar que man, has mandado un correo a la revista de la publicación, pues entonces yo creo que hay motivos de honestidad, sino al menos citar el preprint, sí. Bueno, la, profesor... la idea básica sería no usar de ninguna manera claro. ni en nuestro currículum ni en ninguna acreditación, no usar de ninguna manera un artículo de una revista de pedadora, aunque nos hayan engañado, aunque seamos víctimas Sí, como usted muy bien dice es, es alimentar al mosto y también esto puede llevar a, como usted habla también el daño colateral a, a otras personas a, a pensar que porque usted lo publicó ahí la revista puede ser eh, buena y también mandar Exacto. sus trabajos ahí. Exacto. La última pregunta ya esta es una pregunta bastante específica que hicieron por el chat, disculpe. Este dice, es del el profesor Kurilev. Eh, dice, ¿qué, ¿qué revistas depredadoras hay en física interdisciplinaria? Dice que usted habló de Plus One y dice que le está sometiendo un artículo a esa revista. Pregunta si realmente Plus One no es una revista depredadora. No, a ver, si, si, lo he, si he dejado creer que Plus One es depredadora, es justo lo contrario. Plus One de ninguna manera es una revista depredadora. Plus One es un mega journal que tiene unos criterios de evaluación, hasta donde yo he podido comprobar, muy exigentes. Por tanto, para nada para nada es una revista depredadora, todo lo contrario. Lo he puesto como un ejemplo de revista injustamente acusada de depredadora. ¿Eh? Si, si no ha quedado claro en mi intervención, aprovecho para insistir aquí. Plus One es una revista excelente en sus prácticas, que yo sepa, es muy transparente. Y hace muy buenas evaluaciones, tienen criterios de calidad hasta donde yo conozco, hasta donde yo conozco, muy buenos, y por tanto es una revista totalmente legítima. Para conocer nombres de revistas eh, potencialmente depredadoras, hay que decir siempre esta palabra: potencialmente depredadoras, la eh, lista que yo más conozco es Stop Predatory Journals. El problema, no está actualizada. Ya hace por lo menos tres años que yo me parece que no está actualizada. Por lo tanto, si la revista es muy nueva, ahí no aparecerá. Pero si ya tiene una cierta antigüedad, estará ahí. Claro. Bueno, eh, doctor eh, Codina, eh, quería agradecerle eh, su buena disp disposición para este diálogo, para esta presentación, que creo que para todos ha sido bastante eh, interesante eh, y también llama para que la gente pueda eh, informarse más también eh, sobre el tema que, y, y no caer eh, en estas redes. Eh, yo, para, para cerrar, eh, cuando, se conversó, cuando alguien apuntó sobre el tema de WOS y el tema de Scopus, una reflexión personal, eh, yo creo que tal vez lo que, lo que hace falta en ese tipo de indicadores es que se tomen eh, las políticas, por ejemplo, que hizo DOAJ eh, hace, una, hace unos años atrás, que también se vio un poco invadida y decidió eh, nuevamente indizarlas a todos, a hacer un buen trabajo de, de nuevamente de sometimiento. Porque pasa que en Scopus y en WOS, lo que pasa es que a veces las revistas llegan ahí y se duermen en los laureles y empiezan a, a bajar su, su calidad. Y, y bueno, y, y, no, y no salen, no salen. Y hay revistas que están luchando por entrar y que les, el, la entrada es, es compleja. Sí, ¿Sí? Sí, bueno. sí, exacto. Estoy muy de acuerdo. Sí. Bueno, profesor Covina, vueltamente las gracias, vamos a, también le vamos a informar dónde, está, dónde va a quedar alojado este video, también vamos a, a compartir el link donde está la presentación en su sitio web, y más que nada agradecerles por su, por su presencia en el día de hoy, somos las revistas científicas de la Universidad Católica del Norte, la próxima semana eh, nos va a acompañar eh, eh, nos eh, vamos a hablar de Orchid identificadores digitales eh, en este mismo sitio a la misma hora y bueno muchas gracias a todos por, eh, por su eh, estar y cualquier consulta pregunta uh, al correo revistas@ucn.cl y si hay alguna particular al profesor Codina se la vamos a hacer llegar a ver si él tiene la gentileza también de poder responderlo voy a hacer las transmisiones les agradezco a todos que estén muy muy pero muy bien que tengan una muy feliz jornada de día martes